Hey, ¿Qué tal amigos y amigas? Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla, pues yo estoy feliz de estar aquí otra vez frente a ustedes, como cada semana ya le estoy intentando hacer, porque se me han ocultado muchísimas cosas, ya puedo ahora sí que administrar los tiempos, este día de hoy espero que se pueda hacer como que un reportaje de lo que se va a realizar, porque tengo entendido que es fotografía de estilo de vida, pero... En un departamento, ahí en Polanco, cosillas así Por eso espero que se pueda documentar todo lo que se va a realizar Ahorita estoy esperando a que llegue mi amigo Rodrigo Porque ya llevo un par, unas cuantas semanitas trabajando con él Con su marca ya llevo aliándome un poquito con ellos Pues estoy esperando a que lleguen ahorita Yo llegué más temprano, pero bueno, ya, a ver qué pasa Vamos a intentar documentar lo que es el día de hoy Cómo se trabaja Para que ustedes también vayan conociendo la manera de trabajar De la mano con Rodrigo Hasta aquí le pauso tantito Y que disfruten del video Chao, chao instalando lo que hay que hacer el pie esta para poder poner el softbox y el piso 8 lo voy a estar pausando tantito para que no se como hay tanta gente ya para apurarnos ahorita lo que tenemos que hacer es montar vale right, aquí estamos el ¿Para yo, que los los esos, en el dedo los esos con permiso gracias ¿Para? habrá que procurar acomodar estos vientos aquí para que no se estén jaloneando el padre y no haya defectos de fabricar Podemos levantar. No, no sí. Y pues así ya tenemos montado uno de los flashes de 360. Vamos a ver qué más se necesita. Vamos por allá. Pues ya tenemos montado esta parte de aquí. Este flash va a tener un problema porque a la hora de quererlo modificar la pantallita está de este lado. Y esto es lo que tenemos ah, de espacio. Pero bueno, ya está la iluminación, ya está el ciclorama, ya está el rebotador. aquí, no, te que Ya, ya sea, tenemos todo esto. Te, sí, y la tama sí, la sí, tuvimos sí. que voltear. Pero que va chido, acá, va pues, todo va pues. Listo. Hecho Entonces Ahí está, sí. listísimo Quedó Perfecto, ya está, bien todo Ahora sí vamos a ponerle contacto pues Ahorita lo que estamos haciendo es prueba Allá tenemos Todo y allá tenemos el flash Que lo vamos a utilizar ya todos se van a estar utilizando todas Se van a estar allá Y lo chido Es de que, pues bueno, estamos haciendo Las pruebas pertinente y ya todo lo que estamos viendo lo vamos a ver directamente en la pantalla estamos muy chido. A ya tenemos todo bien ya si eso ahí está esa me gusta es así que no me recuerdas en el lado es exactamente ahora tu corazón doblalo tantito hacia el centro de tu cuerpo eso, ahí está. Sonrisa, eso. El ya no la importancia de así Y ya que sigue son en pareja Como un buen matrimonio normal Exacto, como el día a día, vamos Se cambió toda la habitación Y así va quedando todo, hasta ahorita es que como demasiado Pero ir en el espacio Bania, del modelo Ahí estoy ¿Qué onda? ¿Qué <laughs> Pues bueno, ya nos toca guardar. Vamos a empezar a hacerlos guardados. pertinentes vamos a empezar por aquí por este flash. Y a ver qué, qué onda. chido, bueno, una luz Ya una lo vi, lo vi, Aquí se guarda justo este pues bueno, ahorita ya estamos guardando, ya estoy haciendo los guardados pertinentes justamente ya para agilizar esto de que no tengamos que ir rápido y no nos tardemos más Encontré esto, pero no sé qué es la verdad el día estuvo productivo, estuvo muy bueno me la pasé muy bien y pues ya tenemos los flashes, ya tenemos todo guardado Faltan la cámara, faltan las computadoras, otros dos flashes más Y el ciclorame, empezarlo a desmontar pero bueno, sí, así va mi tía Pues la verdad, he aprendido un poco en este momento porque, pues bueno, fue para un catálogo Y pues está siendo chido, está siendo divertido <ríe> Y todo cool, ¿va? Pues bueno, espero que lo estén disfrutando, espero que estén disfrutando este video. Yo lo estoy disfrutando demasiado porque, pues, bueno, como les digo, siempre se aprende algo nuevo. Siempre es bueno seguir aprendiendo cosas y, pues, bueno, yo lo estoy haciendo de la mano con... Para capturando emociones y la verdad, vale la pena. <risa> y así. Vale, ahorita voy a desmontar lo que es el ciclograma. Pero yo creo que mejor me espero tantito, porque hay que bajarlo de dos maneras, pero no sé. Yo creo que voy a adelantar a ver si puedo. Hay que ver, ¿no? Pero bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Pues bueno, amigos y amigas, espero que les haya gustado este pequeño video. Fue algo breve, realmente ahora no fui yo el fotógrafo, pero yo estoy este, ayudando, echando ahí. Y... La, en la trabajación, ¿no? Como les decía, estoy colaborando con este fotógrafo y la verdad, estoy aprendiendo también sobre la marcha. Y eso está chido, la verdad. Se aprende cada vez muchísimas cosas y pues este, este personaje llamado Rodrigo, pues te enseña mucho y eso está chido. La verdad, sigan, sigan su cuenta, sigan todo. Aquí abajo les dejo el link directo a su, a su cuenta de Instagram y chulada de trabajo, la verdad, chulada de trabajo um, pues bueno, yo me despido, espero que les haya gustado